En este vídeo te mostramos cómo revisar la accesibilidad de un documento de texto en 10 pasos. Según el editor de textos y la versión que utilices, los pasos pueden variar, pero el procedimiento es muy similar en todos los editores y versiones. Te recomendamos que consultes las opciones de accesibilidad de tu editor y la documentación de apoyo que puedes encontrar en Internet. En este vídeo utilizamos el editor de texto de Microsoft Word, la versión en línea del paquete de Ofimática Microsoft 365. Revisión automática. Revisa el documento de forma automática. Puedes ir a Barra de herramientas, Revisión, Comprueba la accesibilidad. Se activará un panel de revisión que muestra. Errores impiden que algunas personas puedan acceder al contenido. Advertencias hacen más difícil poder acceder al contenido. Sugerencias, ideas que ayudan a mejorar el contenido y hacerlo todavía más accesible. Servicios inteligentes, información que puede introducir de forma automática el editor pero que debemos revisar, por ejemplo, una descripción automática de una imagen. Si clicamos sobre cada uno de los iconos de estas barreras de accesibilidad, el editor nos muestra una lista de las barreras y dónde se encuentran. Si clicamos en información adicional, el editor nos facilita información para resolver cada barrera y hacer el contenido más accesible. Texto alternativo. Introduce texto alternativo para describir las imágenes o cualquier objeto gráfico que aporte información. Debes seleccionar la imagen o objeto gráfico. En la barra de herramientas, selecciona texto alternativo. En el campo Descripción, describe brevemente la imagen como si la explicaras a alguien por teléfono. Organiza la información. Utiliza los títulos y los subtítulos respetando un orden lógico. Debes utilizar las opciones de estilos que ofrece el editor. Selecciona el texto y aplica el estilo que corresponda, título, título 1, título 2, normal, destacado. Recuerda que el estilo título solo debes utilizarlo una vez, para el título general del documento. Para las diferentes secciones, utiliza los estilos título 1, título 2, respetando el orden lógico y sin saltar niveles, esto es, pasar de un título 1 a un título 3, por ejemplo. Crea listas con el editor. No simules las listas con guiones o escribiendo los números. Utiliza el editor para crear listas. Utiliza listas numeradas si el orden es importante. Selecciona el texto que quieres transformar en una lista. En la pestaña Inicio, selecciona el tipo de lista que necesites, lista no numerada, lista numerada o lista con diferentes niveles. Destaca el texto. Destaca el texto con negritas o cursivas con moderación. Selecciona la palabra que quieres destacar y aplica el estilo con las opciones que encontrarás en la pestaña Inicio. Puedes utilizar las opciones de la barra de herramientas o las opciones que encontrarás en la pestaña Estilos. Evita las cursivas. Cuestan más de leer. Evita los subrayados. Pueden confundirse con enlaces. Mejor destacar solo palabras y no frases o párrafos enteros. Cuestan más de leer y el destacado pierde utilidad. Enlaces comprensibles. El texto de los enlaces Debe ser fácil de entender y anticipar información. No utilices enlaces del tipo Clica aquí o Más información. Selecciona el texto que quieres enlazar o el texto del enlace que quieras modificar. Ve a la pestaña Inserción, clica en el desplegable Enlace y selecciona la opción Insertar enlace. También puedes seleccionar el texto y clicar la combinación de teclas Control más K. Inserta el enlace y modifica el texto para que se entienda si se lee fuera de contexto. Esto es, si solo podemos ver el texto enlazado. Tablas sencillas. Facilita un título y un resumen de su estructura y de su contenido. Utiliza las opciones de estilo de la tabla para dar formato a la tabla e indicar las filas o columnas que contienen encabezados. Selecciona la tabla. Abre el menú contextual con el botón derecho del ratón y selecciona la opción Texto alternativo. Introduce un título único y significativo que identifique fácilmente la tabla. Introduce una breve descripción de su estructura, número de filas y columnas y de su contenido principal. Por ejemplo, describe los encabezados de columna y o de fila. Contraste suficiente. Procura que el texto y el fondo y los colores de las imágenes tengan suficiente contraste. Un truco que puedes utilizar es imprimir el documento en escala de grises. Si puedes ver bien el contenido, posiblemente tenga un contraste suficiente. También puedes utilizar herramientas web para comprobar el contraste. Te animamos a buscar alguna en internet y a probar su funcionamiento. Uso del color. No utilices el color como única forma para transmitir información. Acompáñalo con algún texto, figura o trama. Por ejemplo, correcto más, incorrecto menos. Esto es especialmente importante cuando utilices gráficos de datos. Consulta la accesibilidad. Consulta las opciones de accesibilidad del editor que estés utilizando. En Internet puedes encontrar documentación oficial y diferentes tutoriales. También en las opciones de ayuda del mismo editor. Muchas gracias por preocuparte y ocuparte de hacer contenido digital accesible para todas las personas. Para más información puedes escribir un correo electrónico a accesibilitat.digital.urv.cat Recuerda, accesibilitat con dos Cs y con dos Ss.